Son las 10.42 de la noche y le damos la bienvenida en sorteo 70-16 de Superastro Luna para hoy sábado 6 de mayo. Nos acompañan los delegados de Coljuegos y Superastro con su autorización se poner en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces, lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Muy pendientes apostadores, el resultado ganador es el siguiente. 3...